Naturaleza, naturaleza sin límites, la montaña, las zarzas, un llanura acerquémonos a ver si vemos las montañas de cerca, no, a lo mejor hay que hacerlo por otro sitio. Bonito sitio, ¿verdad? Qué pena que últimamente haya tantos escombros, basura sin vergüenzas los que la tiran Ojalá la gente no tirara basura por estos bonitos llanos Vamos a hacer una pequeña marcha de dos o tres minutos en la que observaremos el río y su bonito sonido y veremos una encina de cerca Ven. Vamos a correr un poco Ya estamos llegando a la encina Casi hemos llegado la encina mayor crece en una piedra vamos a observarla y luego terminaremos viendo el recorrido del agua vecino ¡Qué pena que haya tantos escombros! Hay gente que es increíble Ahora, Aún hay algunos restos de aquí Pero queda poca Bueno, vamos a subir a la encina Cuidado que nos podemos caer casi está... ¿Se ve el río? Bueno, un poco. Continuemos la marcha. Ya estamos acabando. Ahora observemos el bonito ruido del de agua y sumerjamos la cámara dentro. Ah, esta no está contaminada. Sumergamos ahí. Escuchamos el sonido, mejor nos sumergimos porque si no, no oímos el sonido. El caudal del río. Bueno, terminemos este vídeo. Suscríbete y dale like a, a este vídeo y a mi canal.